Rafa Geek 2013, bienvenidos Bueno, lo primero que necesitaremos será un televisor así como este LCD o LED o plasma, no importa Pero lo importante es que tenga puerto HDMI Como este que estamos viendo acá Un computador que posea puerto HDMI aquí vemos el puerto hdmi un cable hdmi macho como este para que lo vean en, pues, con más detalle lo primero que vamos a hacer va a ser tomar el cable y conectar cada extremo a cada uno de los puertos uno al puerto del televisor y el otro extremo al puerto del computador prendemos el computador y el televisor y luego al televisor le cambiamos la entrada a hdmi y como vemos ya aparece un escritorio como el que tenemos en nuestro computador bueno ahora vamos a abrir una pestaña en el computador Como ven pues aparece la, la, la ventana, pero solo en el computador, en el televisor no aparece nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser eh, volverla un poquito más pequeña y la corremos un poquito hacia el lado. Y como ven pues aparece la mitad de la pantalla en la otra pantalla, ¿sí me entienden? La mitad de la ventana en la otra pantalla. Si lo volvemos, vuelve a aparecer acá en esta pantalla del computador. si la corremos toda pues aparece totalmente en la otra pantalla que es la del computador la del televisor bueno otra cosa importante es que acá en el símbolo de sonido en el icono de sonido le damos clic y luego le damos clic en sound settings y aquí en sound settings eh, nos aparece Dos opciones: HDMI y speakers. Cuando ponemos speakers, suena el computador. cuando okay, le ponemos HDMI, suena el televisor. Como pueden ver, bueno, amigos. Si les gustó el video, denle me gusta